Nosotros tenemos un interesante debate acá que estaremos compartiendo con ustedes. Y tenemos la información de que hoy finaliza eh, la distribución de kits del voto automatizado para las elecciones este domingo 16 de febrero. El director eh, nacional de elecciones eh, de la Junta Central Electoral, Mario Núñez, informó este martes que culminará, culminará la distribución de los kits del voto automatizado a los 17 municipios donde será utilizado este sistema. El proceso de instalación es el sábado en la mañana. Lleva toda la ejecución de un programa hecho por la Junta que se llama Testing y que permite que todos los componentes del kit de votación sean analizados y así determinar que instalados que estén instalados correctamente. Eso se hace en presencia de los delegados de los diferentes partidos, explicó García. Estamos a ley de cinco días y vemos cómo el engranaje para las elecciones 2020 avanza. ¿Cuál cree usted que será el mayor reto de la Junta Central Electoral en estas primeras elecciones digitales? Bueno, bueno yo eh, le auguro todo el éxito a la Junta Central Electoral de manera especial. En la utilización del voto automatizado, porque ya lo demostraron en las primarias pasadas donde 11.000 candidatos participaron, 11.000 candidatos o 11.000 puestos más bien, porque hubo de todo ahí, eh, presidenciales, congresionales, eh, municipales, eh, regidores y de todo. Y entonces la Junta Central Electoral demostró que tiene la capacidad de responder ante este tipo de situación, claro, con el voto automatizado. Y ahora que lo que se va a elegir es alcaldes y regidores, eh, son más o menos unos mil cargos a nivel nacional, sabemos que la Junta Central Electoral va a dar una respuesta positiva, positiva ante estas elecciones. Ya incluso el presidente de la Junta ha manifestado que está todo listo que está todo montado, y que el, eh, el sistema está totalmente blindado, el voto municipal está totalmente blindado, y que todo se está haciendo conjuntamente en acompañamiento con los delegados de cada uno de los partidos. Y de manera en general, nosotros le auguramos todo el éxito eh, a la Junta Central Electoral, de manera especial, porque la conocemos a la Junta municipal, a la Junta Central Municipal de San Francisco de Macorís, donde sabemos que hay personas serias trabajando, serias trabajando. Y nosotros estamos seguros de que Michelle Frías, que es el presidente de la Junta Municipal de San Francisco de Macorís, va a hacer un excelente trabajo porque es un excelente gerente y que todo va a terminar bien. Ya sabemos que eh, inmediatamente termina la votación. Dos horas después se va a dar el primer boletín que posiblemente dé al traste con la totalidad de los votos, específicamente San Francisco de Macorís. No le puedo dar seguridad de que el conteo con las boletas va a ser rápido. Porque hay que contar y recontar y que viene que si alguien le puso la mano, que si tintó, que si, hay, que si el voto nulo. Pero en sentido general sabemos que las elecciones municipales van a arrojar un resultado positivo con relación al proceso electoral. Mira, eh, es un gran reto el que tiene la República Dominicana, como bien es la primera vez, ya lo sabemos, uh -huh. que se dan eh, unas elecciones en este modelo, en esta forma eh, tecnológica, eh, pasando lo manual, de la esa parte que tiene directamente que ver con el conteo de las personas eh, para que puedan se puedan obtener los resultados. No así cuando es ya de manera automatizada que el sistema arrojará los resultados partiendo de lo acontecido en el proceso del 6 de octubre eh, hay una tensión en lo que podría a, a acontecer en estas elecciones y todo lo que en todo lo que se vio envuelto ese proceso interno de los partidos el manejo eh, vamos a decir no tan adecuado de la junta en ese momento en lo que tenía que ver con dar las respuestas y el accionar propia del presidente de la junta ante todo esto y por supuesto, por el bien de, nuestra, de nuestro país, por la democracia, de que la gente se sienta conforme con los resultados que arrojen estos procesos, que es lo más ideal, que nos podamos sentir la garantía de que hubo un proceso transparente. A eso es que debemos de aspirar, debemos de abogar. Y cierro eh, para recibir la llamada diciendo que nosotros estaremos vigilantes, que la sociedad debe estar vigilante y pendiente a todo lo que ocurre en este proceso, en este proceso del domingo. Así es. Buenos, buenos días. días. Buenos días, amado. Carolyn. el amigo Chang. Buenos días, Pacheco. Pacheco. Sí, buenos días, Pacheco. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien muy bien. Oye, viejo. Eh, el proceso está montado. Al menos ya hasta ahora no tengo candidato para elegir. A quién está ¿Qué? A no. Porque no voy a votar por ninguno de los regidores que están en este ayuntamiento. Ah. No, ah, pero hay otro, hacer, hay otro nuevo. Como, como tú lo estás oyendo, si me decido, voy por los alternativos. Soy mi, un ex -PLDista. Mira, Pacheco, por ejemplo, en Alianza País sí. hay, hay buenos hay bueno, candidato, candidatos a regidores. Y los candidatos a regidores chino? tenemos a. Aún... El otro chino no me gusta. ¿Cómo? No, vote por, por el profesor Chino por... Taveras, Alianza ah, País. Mi amigo sí, Bien, ahí Francisco están los. Tabárez. Ahí están, Fíjese, sí, eh, Carolina, uh -huh. me preocupa un poco el asunto este que aprobó la Junta. Quitarle un voto a la Fuerza del Pueblo. De la transmisión por celulares. En las elecciones de del 19, el 6 de octubre, Óigase bien, 23.560 y pico de votos fueron a través del celular que llegaron a la Junta. Y eso puede ser un motivo de fraude, y el fraude no es para favorecer a la oposición. Todo el mundo sabe el compromiso que tiene esta Junta con el poder. Entonces, no sé cómo los delegados de los partidos permiten eso, porque saben que una llamada es fácilmente interceptable, porque ellos tienen la tecnología y tienen los recursos para hacerlo. Y esperamos también que no duren hasta la una de la mañana votando, como fue el caso del Sur, en este proceso. Porque es que la población está harta ya de que le engañen, y no tiene confianza en las instituciones. Mira, ahora mismo, acaba de ocurrir ya en otro orden, el descargo de seis sujetos que asesinaron a un profesor. Ahí, ahora lo jugaron en San Juan de la Maguana. Puro y simple, lo tiró por la calle, los jueces. Entonces, ¿cómo es posible, con tanta evidencia... Sangre de donde lo mataron que eso haya ocurrido pero es la justicia que tenemos pagando los favores de quienes lo han nombrado a veces de no manera es así parece que Pache, Pacheco, usted es abogado ¿verdad? Final, permiso a los a aquellos que se dejan convencer por los 500 pesos señor sí. si usted vende su voto está perdiendo su dignidad y la dignidad de un ser humano no solamente vale un día un día que posiblemente mal coma, y los 364 días restantes. ¿Qué Entonces lo del poder, todos, porque una cosa que no están en la oposición, otra cosa que no están en el poder, el pobre nada más vale para las elecciones. P preocupa el aire de triunfalismo que tienen la gente del PRM, que se están descuidando en una serie de asuntos elementales. Deben cuidar su voto, aunque se perfilan como que podrían ganar el poder el 13 de mayo próximo tienen que trabajar y cuidar y no comiencen a bailar antes de terminar la fiesta, ¿eh? Que gracias. Hacer trampa. Gracias, Pacheco. ¿sí? Muchas gracias, a amigo Pacheco, eh, que siempre eh, participa dentro de la estructura del programa. Con relación sí. a eso, yo quisiera sí. que, si hay tiempo, muchachos, no sé si habrá tiempo, de que mandemos para que entrevisten, y si no, mañana lo pasaremos por aquí, a Michelle Fría con relación a eso. A, a, a, al, No, no, me refiero a lo, del, a lo del teléfono. Fíjense bien, para que no nos llamemos a engaño. Anoten la fecha. Cuando se hace el voto automatizado, miren esto, se hace el voto automatizado, la gente revisa su, su voto, revisa por quién votó y lo entra a la urna. ¿Adivinen qué? Esos votos que están ahí en esa, en esa urna se van a contar antes de, de dar los resultados. Si esos votos dan frente a los delegados... Igual que lo que dice la máquina, no hay nada que discutir, porque lo que se va a mandar al final es el resultado. Pero usted tiene un acta que se llenó en el centro. Mira, hay algo que tú refieres, yerjan Ah, pero a mí no me va a engañar, porque yo no soy un tonto. En torno al trabajo honesto, vamos a decir, y eficiente de Michelle, acá en la dirección de la Junta, en San Francisco de Macorís y la región. Ajá. Eh, ciertamente él es eso que tú dices y puede ser que sea así ahora bien cualquier cosa que pueda suceder Michelle no tendrá mano eh, porque es, ah, no. no porque es que en el sistema o oye sea, Michelle cómo okay. tú vas a decir que no mi amor perdón eh, eh, pero permíteme no, pero terminar no porque tú no pero, no, pero, no no espérate, no. vamos Mira. a explicarle vamos a entrevistar a Michelle para que para que le expliquemos a la gente cómo es el proceso en los centros electorales, por eso le digo que hay que estar en los centros electorales para que usted sepa cómo es el proceso. Cuando se termina la votación, la máquina te tira más o menos un aproximado de los votos. Luego se cuentan los votos y se comparan con lo que dijo la máquina. No puede y ser entonces un aproximado debe ser el resultado. Ajá, el resultado un resultado un resultado preliminar, Exacto. ¿verdad? Ahora sí. Se cuentan los votos, es eh, correcto, un resultado preliminar. Exacto. Se cuentan los votos físicos que están ahí en las urnas y se compara entonces con el resultado de la máquina. Dios correcto, pues vengan aquí delegados firmemente esta acta y ese es el acta que vale. De ahí, si se envió, por ejemplo, para, para la Junta del Centro Electoral y allá resultó diferente, pues vamos a volver al volver al acta original pero vamos y ahí te sea, va a dar. No hay que llamarse engaño, pero vamos a darle a la chica la oportunidad sí. de que ella explique. No, no claro, pero hay que explicarle la primero mío, a la gente Pero que no es a eso que me refería. ¿Cuál es la preocupación? O sea, vamos a suponer. Michelle es un empleado de la Junta. Sí, sí, Suponiendo claro. que puede haber cualquier situación que puede pasar, estamos hablando de un sistema automatizado. Sabemos todo lo que puede acontecer en lo que tiene que ver con, la, con lo que es digital, con la tecnología. Okay. ¿Qué información va a tener Michelle, por más bueno que sea, de cualquier situación que se esté dando en esos equipos? No estoy diciendo que sea así. Me refiero a que si por cosas de la vida se esté dando algo, que no es algo que nosotros eh, podamos decir que es de descabellado en República Dominicana. ¿Qué, Michel, el pobre, Mira. va a saber o, o hacer? Mira, eh, en derecho se parte de la buena fe, porque la mala fe hay que probarla. Ese es el principio, sí, ese es el principio. Sí, sí. Entonces, conociendo al personaje que tú mencionas, que es el, el, el, el, el bueno secretario, presidente de la Junta, sí, presidente. Sí, sí. Presidente de la Junta municipal electoral, que ha dado muestra de ser un hombre honesto, honrado, este, vertical, dedicado a su asunto, manejador de su asunto. Hay que esperar que cualquier situación que se dé y que él tenga conocimiento la denuncie a tiempo o le ponga una corrección a tiempo. Eso es lo que hay que esperar. Pero, lógicamente, pudieran ocurrir algunas cosas que él ni siquiera se entere. eso es que me refiero? Y si tú no te enteras de algo, tú no puedes corregirlo. No me refiero él. a la figura de él, sino a lo que cualquier cosa o sea, que podría estar pasando que él no lo sepa. Pero eso siempre pasaría con sí. Michelle o sin Michelle. Eh, y que no es o sea, descabellado no? en nuestro país, Yerjan. Hay que estar claro lo... lo... Eh, lo, lo malsano lo que es el dominicano, lo que ha pasado aquí en los diferentes procesos, aquí siempre se entiende que se dan diabluras entonces no podemos pensar porque que esta será la excepción porque siempre hay una gente que pierde porque siempre hay uno que pierde y el que pierde no quiere admitir que perdió y lo que vas a alegar es que le hicieron fraude aquí va a ganar el domingo, atención que lo estoy diciendo va a ganar el que lleve más gente a votar olvídese de la ideología, olvídese del discurso, olvídese de la propuesta aquí va a llevar, aquí va a ganar el que lleve más gente a votar ...el que tenga más capacidad de movilización... ...y el que representa los intereses de la mayoría de la gente que va a votar... ¿Qué? ...eso tenemos que entenderlo, Hay una llamada... Buenos días... Sí, buenas... Buenos días... Buen día... Mira, respecto a la joven, ella tiene parte razón... ...pero mira... ...en, la, en los centros electorales... ...cada partido tiene delegado... ¿Sí? ...respecto a la votación de la primaria... Que en algunos sitios votan a las 12 de la Todos estaban de acuerdo con esa votación. Exacto, todos los partidos. La ¿Cómo? gente de, de, de, de Leónel Fernández estaban de acuerdo. Y los PRM Porque también. En el centro, nada se hace si no están de acuerdo todos los delegados. Buen día. Gracias. Muchas. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda: que no es verdad que, es que la cosa pasa y que no, eh, me hicieron fraude. No, ahí están todos los delegados. Y todo se hace con el consentimiento de los delegados de los partidos. Y eso es lo que hay que tener fuerte, es gente que te representen. Ahí están okay. todos los partidos representados. Y no se hace nada que no sea inconsciente, Y si no, ahí mismo de una vez queda impugnada la mesa. Vamos. Y eso es lo que hay que trabajar. Ok, vamos entonces, eh, luego de dicho esto, a ver qué nos continúa diciendo la gente. Dice el 4981 desde New York, me parece, es el área. Dice, buenos días. Oye ahí, Giovanni de... Cordero, todo mensaje. mensajes. Buenos días, ¿de qué murió nuestro hermano? Y un saludo para el equipo de comunicación. William murió de un infarto eh, fulminante al miocardio. No dio tiempo ni siquiera de llegar al hospital. Cuando llegó ya estaba muerto. También. Muy bien, entonces también desde Estados Unidos tenemos mucha gente en el exterior que nos ve. Dice Rigo, eh, en relación a la pregunta del día... Y vamos a leerla para poner a la gente, a los que se suman. Dice, es la siguiente, ¿está usted de acuerdo con que, se, con que traigan al país a estudiantes dominicanos en Wuhan, la ciudad donde se originó el coronavirus? ¿Qué nos dice Rigo? Dice, buenos días, Dios los bendiga. Sí, estoy de acuerdo que lo traigan, pero deben de ponerlos en observación por un tiempo o unos días Dómenes. para que se aseguren de que estén libres del de virus. Continuamos con la doctora Hilda en relación a la pregunta del día, dice Estoy de acuerdo que lo traigan porque han permitido que entren al país personas con fiebre Que no son dominicanos y que estuvieron donde se originó el virus Es cierto, estoy de acuerdo con la doctora Hilda ahí. El profesor Jan que nos escribió, nos escribió, nos llamó también, dice El pasado sábado el PRD celebró su cierre de campaña sin ningún trauma ...donde la realizaron libremente. Así se espera que pase la del PLD este jueves a las 3 de la tarde. Perfecto. Espero que se respete el derecho que también tienen los demás partidos a realizar sus actividades políticas sin trauma alguna. El dere... derecho ajeno es la paz. Continuamos con Noemí de la urbanización eh, Piantini, dice buenos días. Con relación a la pregunta del día, sí estoy totalmente de acuerdo. Solo deben de mantenerlos en cuarentena. Dice Noemí, paz al alma de William. Era una admiradora, era una admiradora de su talento. Tenía una voz preciosa. Continuamos con el 0537 que dice: Buenos días, mi nombre es mi Carlin. Respecto al, respecto al tema del coronavirus y a los cinco estudiantes, mi, mi opinión es que. Se han trasladado a, a, su, a, país de origen, a su país de origen para que sus familiares lo vean, pero antes de antes de que lo lleven al médico, a ver si están en condición de ir a su país, ya que sus familiares desean verlos, bendiciones. ¿Y de dónde será que nos se escribe ella? Dice ella, ella una referencia, Ajá. como que no es dominicana. Eh, bueno, que, que no escriba la joven, a ver dónde don, está. Dice ella, un, sal un saludo a mi abuela de parte de ustedes, por favor. Que está desde que empieza el programa en la TV. Saludos muy especial para la doña Daniela Rosario. Un ah, pues abrazo. Está activa ahí, dice que de San Francisco de Macorís. Eh, sí, desde acá de San Francisco. programa. Los jóvenes son dominicanos. Eh, al parecer es que ella no, no sabía, porque ella entiende como que son de otro país. Eh, de Vista al Valle, muchísimas gracias. Entonces, Francisco desde Pimentel. Aquí miren las imágenes de la gente de Pimentel. Mandándonos las imágenes. de Bueno, está asfaltaron. la gente de Pimentel mandando la imagen. Desde un amigo televidente, aunque nos roben, pero que nos asfalten. Sí. Estamos, Están asfaltando, Pimentel. Estamos en elecciones. Se nos quedó Josefa del Capacito. No me mires, Dice: Soy empleado de la UGNE y estaba trabajando anoche. William murió alegre. Porque él pasó cantando un merengue Cuando le entregué el ticket de, Sí, el ticket que William de su era un hombre muy alegre siempre Sí, sí cuando iba a salir siempre. de la William era un hombre muy alegre sí. En la época estaba normal Sí, sí, sí, sí estaba trabajando Nos escribe desde, ah, nos escribe desde Atlanta Víctor, saludo muy especial Víctor Troncoso Desde Atlanta Bien, ah, mi hermano Víctor, Víctor sí, sí, Saludo para usted Víctor Víctor debe de estar muy dolido Muy afectado con la muerte de William Porque también al igual que yo Tuvimos, trabajamos juntos Tuvimos una estrecha relación con él Muy bien Franz, Continuamos con Francis Polanco Desde Conérico, mucha gente en el exterior sí, Que nos sí. ve Víctor está en eh, Y sí. entonces eh, Francis Polanco que está en Conérico Sí, eh, Dios te bendiga Nos dice, nos manda un sticker Gracias Francis y Noelia, desde el Limón de Samaná, dice en relación a la pregunta del día, no estoy de acuerdo, en la vida todo es un sacrificio y no podemos permitir que dos o tres vengan a dañar a millones, ni ellos ni nadie de otro país. En este país, este gobierno no tiene la capacidad para combatir el coronavirus ni ninguna otra enfermedad, porque todos los beneficios del Estado lo usan para su beneficio propio y las campañas. Wow. ¡Feliz resto del día! Gracias, Noelia. Emilio nos escribe El, el PHD eh, ha recibido La infausta noticia por la muerte De nuestro hermano William García, en los últimos años El maestro William se había convertido en la voz Del PHD, en cada acto Que realizábamos, dice Él fue instructor de nuestros dirigentes Y llegó a tener contacto de trabajo con Así miles De es. miembros del partido Pasa sus restos eh, Maestro por excelencia, un ser humano Extraordinario, adiós Nuestro amigo William, dice Emilio Lorena García dice en relación a la pregunta del día: dice buen día, yo no lo creo conveniente porque este país no cuenta con un sistema de salud para tratar una epidemia. Pueden dejarlo en el aislamiento en China hasta que se encuentre una vacuna. Bueno, Seguimos. Bueno, y, eh, el 6906 nos, nos manda: dice eh, en más sentido pésimo con relación a William. Y un vídeo que se le ha realizado que ha estado por las redes. Mi más sentido pésame por la partida de William, dice ella. Continuamos con Inés Agustina, dice. Eh, Max, Máximo Durán. dice: Ok, la Junta, el, eh, vamos a ver dónde dice, la Junta Electoral debe cuidarse de no causar trauma en la población en las elecciones municipales el próximo domingo. Lo que no debemos es permitirle a, a los que pierdan desaforrados eh, que vengan a causar el trauma en la población. Eso sí tenemos que hacerlo. Tenemos una llamadita. Vamos a ver. Buenos días. Continuamos ahora con WhatsApp. Wow. Buenos días. Buen día, le escuchamos. Sí, la verdad es que hablar de William García nos faltaría tiempo para que Porque no hay tiempo necesario para hablar de quién fue William García en cada uno de nosotros. De sus amigos, de sus hermanos. Recordar a William García en cada hogar. Recordar a William García, a un maestro, a un profesor, a un amigo, que cuando tú lo llamabas pidiéndole orientación inmediatamente decía, ven por aquí, Macu, que si era que me decís? En la De verdad que sí, que nosotros estamos muy tristes y muy conmovidos por la partida de William García. De verdad que sí, pero sabemos y estamos seguros que Dios lo tiene en un lugar especial ahí. Porque personas como William García nacen cada mil años. Buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, vamos a continuar con WhatsApp, la gente que nos escribe. Inés Agustina que nos dice, nos manda estas fotos, dice, hola, buenos días y bendiciones. Así anda la calle de Nagua, en las colmenas, está intransitable y esa carretera son muy es muy importante para la zona productiva de nuestro país. Mm. Cojan ahí. No, porque ahí no hay mucha gente Coge ahí, eh, PLD Mira cómo está esa calle ahí Vayan a arreglar eso también Ramón Abreu dice Ese hombre habló por mil años El pueblo debe de pensar en candidatos Que le duela a su pueblo No candidatos que paguen para que voten por ellos Que solo van a robar al ayuntamiento Ay, santísimo ¡Seguimos! Y Alexa de la urbanización Caperuza Dice, buen día A los policías que pasen de noche, por favor en Caperusa 2, calle K, los ladrones, eh, los ladrones son haitianos, no podemos dormir gracias. Ay, cómo. Atención, Policía Nacional. ¿Sí? Bueno, sí, están robando mucho por la zona. Ramón Flores nos dice, lo que dan dinero para que voten, por ello, es porque no han demostrado trayectoria, honestidad y vocación. El pueblo está despertando. Muchos le toman el dinero y no le dan el voto. Vote consciente, vote 5 dice bueno. Ramón. Bueno, Ramón, gratis, la publicidad ¿eh? <ríe> ahí. María María María, desde Queen, dice ella, yo entiendo la política de RD. Cuánto desorden. Sí, dice es. Arlington desde Washington, D.C. Buenos días, mi gente. Yerjan, tú le mandas, tú mandas Es Candela. Lo que tú mandes candela, me imagino, ¿verdad? Mm. Luis Antigua, este vídeo se ha hecho viral del PLD, después del 16, es el 16, dice, no lo salva nadie, a los come solo el coronavirus por el momento, no lo podemos sacar, pero el PLD sí se va. Ok. Bueno, eh, hay, hay un número ahí, el 0537 que está antes. Ah, bien. Sí, ya hablamos con... Ah, bueno. Ella, sí, sí, de correcto, Vista de, de Vista el Valle de su abuela Daniela Rosario. Continuamos con el 8441 que dice, buen día para ese equipo de trabajo eh, de ese programa. Un saludo para Fulvio Ureña. Saludos te mando, Fulvio. Muchas gracias, demasiado, muchas gracias. Saludos desde aquí. Es lamentable la muerte de nuestro maestro William, conformidad a sus seres queridos. Le recordaremos, William. Y Belice Pantaleón de Salcedo, dice, muy buenos días. Y ese silencio que tiene Fulvio Sí, Fulvio, dile Belice, y Un abrazo, y Belice, Enfócame a Fulvio y, ¿Y por qué será que Fulvio hoy martes está tan silencioso? Simplemente, Belice, me ha impactado mucho la muerte de William. Ah, bueno Bien. Sí, sí, continuamos con Rigo Desde New Jersey que dice Bueno, le doy gracias porque vi a una de mis hermanas Hace unos minutos en el reportaje de la universidad Muchísimas gracias. Hace tiempo que no la veía. Ella es profesora allí. Mira qué bien. Bueno, entonces, es Rigo pero una, una llamadita por WhatsApp. ¿Cómo se conecta bueno? la abrazo, gente? Rigo. Gracias a esta conexión y a este enlace que hacemos desde sí. acá para toda la gente que nos ve en el exterior, él pudo ver su hermano. Yo llamo, bueno, no, sí, no le mandé Pero no, Rico, ¿cuál coge el teléfono y llámela por WhatsApp, vino llamada. Ya, no o sé. Sea, sí, sí, para sí, puesta, Él para... no tiene, seguro ya no tiene un teléfono por de por cámara. Facebook. Chacho. Y si no, nosotros vamos todos los días de transmitido para que usted vea a su hermana. Muchis Feliz Rosario, que nos mandó también este vídeo, ya ahí cerrando, que se ha hecho viral, eh, repito, del pld del 16. Al de mañana.